Bueno, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Timmy y estamos aquí, un nuevo video para este canal. Y bueno, emocionado un poco este video, porque si bien no sé, vieron lo que publiqué en comunidad en mi canal, ¿no? Acaba de salir un nuevo póster de la nueva película de Spider-Man, No More Home. Y acá ya vemos casi todo, ¿no? Acá ya vemos al Spider-Man Tom Holland con los tentáculos del Dr. Oculus a un lado, la bomba del duende y esta electricidad esta parece que es el electro, ¿no? Y este coso que hoy puede ser arena o puede ser la magia de Doctor Strange, no sé. Pero bueno, y la, la verdad el póster está muy bueno de, de Empire, ¿no? Que va a salir el 28 de noviembre de, de octubre, perdón. Que así que por esta fecha, la semana que viene, saldrá el segundo tráiler Así que, ah, va a salir, va, va a explotar internet. Cuando salga el tráiler va a explotar internet y seguramente va a haber nuevos memes a <ríe> que reaccionar, ¿no? <ríe> así que bueno, y no es el único este, ¿no? también salió el día de hoy que también lo voy a publicar con cuando esté este, no, este de Dragon Ball eh, a ver se me carga Ahí está este acá es paye corriendo y atrás está el doctor o el doctor podía como ok eh, acá esta imagen es buenísima que es capaz es una imagen del trailer no puede ser Ya se ha filtrado esta agarra está bastante bueno y bueno obviamente está computarizado el doctor Octopus pero no va a importar a ver cómo da en acción no bueno acá les vemos que está por lanzar un auto ¿no? así que bueno la verdad estoy demasiado emocionado por esta película lanzada en diciembre y a ver si hay información de los demás Spider-Man.. no sé pero bueno me emociona ver por lo menos un poco más del doctor Octopus así que ok. Bueno este es un fanal, este no, que está bastante bueno, eh. Así que ok, este, esta imagen y. Hay varias imágenes, pero son de Spider-Man, ¿no? no, dicen la, la gran cosa, quizás lo muestro, quizás lo muestro en una edición, no sé. No, que la verdad esta llama más la atención, ¿no? Y sí, vemos que la misma escena esta del, de la destrucción y el de Hola Peter, ¿no? <risa> del meme. Que bueno, creo que es el mismo lugar. Están, están ahí. Así que, y le está hablando a Peter de Tom Cola, ¿no? Está hablando de Toy Maguire, entonces, va. Ok. Y bueno, esto es la única imagen que se ha filtrado, la que nos interesa, esas dos imágenes y el póster, ¿no? Que es la verdad bastante emocionado esta película. Y ya, bueno, ya se había filtrado... Esto es spoiler, ¿eh? A ver, en el siguiente soy yo no sé. Pero ya se ha filtrado, no voy a mostrarlo porque Sony va a borrar este video solamente. Pero yo he visto sí, imágenes que se ha filtrado No se sé, ve, se ve un poco borroso no se sé, ve Pero sí lo que llegué a distinguiendo se vio que la armadura de Reino, el Reino se va a aparecer en la película, que estaba junto al Duende Verde de una de Foga, así que. Y también había otro que estaba lo de más villano, o se los seis siniestros como se había filtrado, ¿no? Y se vio al hombre de arena y se vio al el Electro también. Desde lejos no se vio tampoco muy bien, ¿no? Pero sí, más o menos ya confirma ahí el lagarto, perdón, también. Y bueno, cuando vemos el segundo trailer, capaz vemos más vistazo a los seis villanos, ¿no? Y a ver, a esperar, ¿no? Que por ahí sea la semana que viene o mínimo dos semanas, capaz, saldrá el segundo trailer, ¿no? Y bueno, eso es todo. Pero bueno, si quieren ya váyase, pero esta vez, bueno, ese video de <risas> esperando el trailer. No sé cómo lo haya escrito, pero vamos a reaccionar a varias parodillas que encontré. Como el de Van no Way Home, algunas animadas algunos no o sé sea, que encontré por ahí Pero les quiero mostrar y bueno, ya voy a reaccionarles también Y además está bastante buena, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar esto acá Y bueno, acá para muestro las imágenes pavallas que encontré y bueno, vamos a arrancar a reaccionar primero a un video que me encontré por ahí Bueno gente, estamos acá Vamos a reaccionar primero a un video de SatanOrbis Este canal que yo ya lo conocía por su video que reaccionó al demente ¿no? Por eso conocí a este canal Le seguí he visto algunos videos que ha hecho ¿no? y quizás lo muestra un día en el canal Y bueno, vamos a reaccionar a este de Spiderman ¿no? Que ha salido ayer, anoche no, y bueno, vamos a reaccionarlo ya Que lo quiero ver a ver que es Y sus videos son muy raros, ¿eh? así que esperemos cualquier cosa de este youtuber No sé. Vamos a ver qué animación ha hecho ¿Qué hizo todo? Ok, el otorro tocó donde ¿Es su voz? El duende verde más o menos como la situación... o no, los fanás mejor dicho Qué es lo que sepamos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? concha? ¿Qué? ¿Qué? mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? eso? No ¿Qué? Sé. Pero ya me esperaba algo. Ok. <ríe> Vamos a verlo la otra. Bueno, no otra vez, pero a ver. <ríe> me da risa esto. Ok. Estos es Spiderman son medio.. muestra ¿no? Aquí puedo usarlo, pero aquí pausa usarlo que no me deja, ¿cierto? Sí. que se me la dio esta porquería, no sé, bueno. A ver... Se va a bajar un poco de volumen, no sé. Ok. Perdón, no que se me ha la laviado. Ah, bueno, acá está. ¿Qué, ¿Qué carajo? Pata de daño y este monstruo. Un chat, no tengo ni idea, así que bueno, se morfó al doctor por y al don de la ¿no? ¿verdad? <ríe> ok, vamos a reaccionar a otro mapa, pero verdad está bastante bueno este animación, ahora le voy a dar su like, voy a dejar de video original por si queda otra mapa por su que cuenta, ¿no? <ríe> ok, está medio vacado este aspecto. Hello, Peter. ¿Do I look like Peter Parker, ese no es pizza. <risa> Ese no es Peter, <risa> Este <no> es, <risa> es Mike Morales. <risa> Vamos a ver otra vez. Muy cortito este. <risa> no todos los Spider-Man son Peter Parker. Vea, <risa> <De> ok. <risa> es muy random esto. Lo más duro que haces, más peligroso se vuelve. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Ok, acá encontré un trailer de Fat Dimension con algunas modificaciones de este canal que bueno ahora es bastante conocido por lo que puedo ver así que vamos a a este a ver qué uh, una parodia, una... sí, some que... suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females <laughs> okay pero no está igual. love me for all time <risa> ¿Eh? See? You, even close to be you oh New York Post They'll print anything S also can we just like stay up here all day it is so crazy down there Yeah. <laughs> Down there. It's crazy. That's right, folks. Spider-Man is in fact What? Peter Parker. Also making news tonight, Doctor Strange is Doctor Strange. Listen, <laughs> I did not kill Mysterio. <laughs> the drones did. Oh, we already talked to the drones. They were on vacation in the Florida Keys at the time of the murder. L they're lying. Oh, sure. A thousand different drones all made up the exact same story. Give me a break, kid. You're going to burn for this. <laughs> Does any part of you feel relieved <laughs> about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide, cheat, steal, What? or lie to people. Okay, I'm not, not sure <laughs> about two of those, <laughs> but for the, the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? For the record, this was the worst way to tell me! Hola, Peter es el hombre! ¿Qué es el inglés? Es el inglés de la de tu familia ¿Está tan Es la mejor cosa que me ha sucedido Esta publicidad me salvó desde la de la actividad Me ha caído el no Y estoy haciendo un dinero He estado pensando en cómo arreglar todo esto ¿Puede Winnie the Pooh arreglar todo esto? ¿O tal vez debería ir a Doctor Strange Para el ayuda? Winnie the Pooh No, Strange. Definitivamente Strange Wow no. <laughs> so peter part of the mess i spilled some cocaine at wong's going away party last night i'm sorry to bother you sir please you watch me save no, the God, universe me. i think we're beyond you calling me sir okay <laughs> madam not <laughs> how can i help you peter when mysterio revealed my identity my entire life got royally made love to. <laughs> i was wondering if maybe you could make it so that he never did strange Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. A wink? Nice! I heard that. Don't you dare cast that spell, Sterling? <laughs> oh. <laughs> oh. No! <laughs> well, now I have to cast two spells because that, that obviously can't of happen. Me. The entire world is about to forget <laughs> that Peter Parker, Spider-Man, and Wong <laughs> still are. <laughs> <after. laughs> it. <Wait>, everyone? <laughs> Can't some people still know? <laughs> That's not how the spell works. So, va gonna forget that we're together and that she popped my cherry? And now I don't want to want forget to so <laughs> Oh my god, Ned. He's my best platonic friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop tampering with the spell. Oh, and the Avengers need to know, not that they return any of my calls. Oh, and Uncle Ben. wait, he's dead. Scratch that. Um, oh, who am I forgetting? Oh, and there was this detective at the police station. I feel like you really understood what I was going through. There's so many people I want to remember. Shut the F up, Peter. Wait a second. I'm part of the entire world. I can't forget that I'm Spider-Man. I lose all my self-confidence. Damn it, Kate! What just happened? Parker, three things you never talk during. Movies, erotic massages, and spells. <laughs> well, can't we just retract the spell or cast a reverse spell? No, Parker, there's no undo button here. Well what's that? Oh. Huh? Yeah. Uh, uh, wasn't fast enough. Peter, would you please step outside for a minute? Okay. i wonder who made him so angry we diddled with the stability of space-time that's a pretty big sinkhole the multiverse is a concept about which we know frighteningly little how little we know nothing ah. told you it was frightening <laughs> the problem <laughs> is you trying to live two different lives and ride eight different train carriages that's only four each line. the longer you <laughs> do it the more redonkulous it becomes <laughs> There you are. I've been semi-looking everywhere for you. No! Be careful which coked-up lunatic performs your spell. More ridiculous it becomes. Ah, there you are. I've been semi-looking everywhere for you. No! <laughs> Be careful which coked-up lunatic performs your spells for you, Parker. Uh, yeah. Hello, Peter. Don't recall ever meeting you, but gonna assume you're not a friendly. My god. Peter Parker is Spider-Man? Hey everyone, Peter Parker is Spider-Man! Someone called the newspaper! Hello, Daily Bugle? I mean, yeah, I mean, Peter and Spider-Man. <laughs> Dang it, I just got that fixed! Spider-Man! No, please don't do this. You gotta help me, please! I spilled some calamari on my shirt! I'm afraid it's gonna <laughs> stain! <laughs> <laughs> What is wrong with you? Why can't you ever appreciate that I'm currently indisposed? Oh, I see! You complete a full trilogy of solo movies and now you think you're Toby freaking Maguire? Uh, well, just let me wow him on, filth, and hate to smear your pristine reputation! Don't worry, ma'am! <laughs> <I'm> Bye. <back! laughs> The OG really? Spider-Man will save you. Mmm, that's good. Don't continue to worry, ma'am! <laughs> the amazing Spider-Man will save you two. Mm. oh, es And the Spider-Man with the highest approval rating on Rotten Tomatoes will save you three. ¡Hmm! the best calamari I've ever tasted! ¡This isn't seafood, this is A-plus food! Mm -hmm. <laughs> ¡It's amazing! ¡Undi-leaveable! <laughs> Of all the infinite multiple verses out there i'm hoping this is the one in which you subscribe to artspear entertainment i mean there could only be one is there a universe in which you're not a mysterio murderer i didn't kill mysterio it was the drones peter when are you gonna stop blaming drones for all your wrongdoings come on you know it was the drones you were there <laughs> yeah about that <gasps> you're a hologram too then who have i been dating this whole time don't pretend like you did <laughs> Ay no, ojalá que no sea una ilusión de misterio de misterio, la película, nada, pero oh, que sean los los tres Spider-Man, tres tonjolas. como o salió el tráiler de. Ah, oh, no lo no hice el de la PDC, porque si lo hubiera podido reaccionar lo hubiera hecho, pero el problema es con el copyright. Si no lo hubiera hecho sin problema, ¿no? Pero bueno, sí, reaccioné a todos los trailers de la PDC, de Batman. Bueno, quería hablar de Flash, ¿no? Y bueno, de Flash también hablar de la crisis infinita, el multiverso, ¿no? <ríe> eh, bueno, aparecerán dos Flash, que es el mismo actor de Ramil. <ríe> así que, ok. Tenemos... ya ah, y tal, vamos de Michael Keaton, así que sí, o esa te digo también la quiero ver, ¿no? Así que, ok. Y no sé, ojalá que no sea tres Stonehenge. <ríe> <ríe> o algo así que Marvel a veces trolea no, no sé. Ok está bastante bueno este video, muy, me reí mucho, está bastante bueno y es muy largo esto, así que no sé cómo queda en el video